Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Es muy habitual, esto yo lo vengo viendo ya desde que empecé el taller. Eh, no solo pasa en poesía, pero sobre todo pasa en poesía. Me llama poderosamente la atención. Yo estoy trabajando un poema, digamos, con un autor, con una autora. ¿Qué pasa? Estoy leyendo el poema y aparecen cosas sumamente... Extrañas, por decirlo de algún modo, pero extrañas en el sentido de lo incomprensible del término. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué sé yo? A ver, un objeto que ande por acá. Eh, la navaja deliraba en el arcoíris prístino de tus ensueños. ¿Qué, qué, la verdad, no sé, ¿cómo que una navaja puede delirar, digamos? ¿Qué, qué, qué es esto? La verdad que no le encuentro ningún tipo de asidero, claro, no le encuentro asidero porque es lo primero que se me ocurrió, lo que me vino a la cabeza. Pero no lo voy a dejar así. Lo que pasa es que mucha gente escribe esta pavada, la deja así, tal cual salió, y después cuando uno lee el poema dice, no, lo que pasa, no es que no entendés, Marcelo, lo que pasa que yo lo que quise decir era que la navaja... Victorinos, esta que está acá con esta, este, digamos, esta, este tremendo porte que tiene esta maravilla de navaja, a mí me hizo acordar una vez que eh, deliraba yo por tener una, eh, la verdad, honestamente, vos me dijiste que la navaja es la que delira. Bueno, pero pasa que a mí fue la imagen que a mí me vino porque yo pensé en eso. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. No confundamos, ¿no? primera cuestión, no confundamos el motor del poema, es decir, lo que te ocasionó el poema. Por ejemplo, una mañana eh, estabas, digamos, con ganas de cortar un salamín, eh, no había modo de encontrar un cuchillo y dijiste, para si yo tengo una navaja en el bolsillo, y tú después te cortaste con la navaja suiza y eso te produjo ese un delirio gastronómico. ¿Qué cosas? No sé, pero estoy hablando en falso, no como una especie de rueda que gira, pero muchas veces los poemas que aparecen, incluso publicados, porque no tuvieron un editor como la gente que le diga para un poco, esto no se entiende ni medio, no se entiende nada. Eh, esa es la primera cuestión, no confundir el motor del relato, pongamos el motor del poema, con el poema en sí. ¿Mm? Digamos, justamente la literatura existe para crear una comunicación, una común unión entre los distintos eh, hablantes, unos que escriben, otros que leen, ¿no? Y hay una especie de comunión donde uno dice, bueno, qué hermosa imagen, ¿no? Este... Y de repente dice, pero Marcelo, ¿tengo que ser claro? Sí, sí, porque ser claro es la misión del escritor y sobre todo en un tiempo tan convulsionado ideológicamente como este, en donde hay un montón un montón de desvaríos, ya sean sociológicos, políticos, filosóficos, psicológicos. La verdad que estamos viviendo en un mundo en donde la claridad, la sencillez, es un valor muy escaso. La gente le tiene mucho miedo a decir las cosas por su nombre y metaforizar a partir de ese nombre. Dice, pero Marce, lo, los poemas no tienen por qué comprenderse. Bueno, la verdad que en parte de razón hay cuando uno dice eso, porque eh, la verdad que yo honestamente no comprendo en su totalidad lo, los poemas que escribo, o, o digamos o, o de repente hay un crítico y dice, bueno, mira, Marcelo, acá en realidad, en este cuento, en este poema, eh, vos estás mostrando otra cosa, y yo lo pienso, y digo, mira, no había pensado cuando lo escribí, pero es posible que tenga razón, porque hay una multiplicidad una polisemia de la obra, totalmente eh, eh, polivalente. Una, la obra jamás, la obra buena, ¿no? jamás llama a un solo significado, sino una multiplicidad. Pero de ahí a no llamar a ninguno, la verdad se ha dicha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así se produce el diálogo con el tallerista, suele suceder esto. La persona agarra y me dice, no, pero no tengo por qué ser explícito, no tengo por qué explicar todo. No, no, no se trata de explicar. En todo caso, digamos, vas a dar una. A, al, al lector le vas a transmitir una intuición, algo, una verdad que está superando eh, aquello, eh, que ya trasciende la idea de adivinanza, a ver de qué carajo quise hablar, honestamente. Es muy evidente que la literatura si se concibe de esa manera, es solamente una actividad masturbatoria y punto. ahí me han dicho alguna vez, ay, bueno, viva la masturbación, bueno, vaya vos, flaco, ¿qué querés? Si querés amarte a vos mismo como Narciso, hacelo, pero yo lo que pretendo eh, de mí, de mi gente, digo la gente que está enrolada en el taller de corte y corrección, que hagamos el amor con el lector, que no quede en una especie de... Mirá, mirá qué bien que escribo y te mandás una imagen que tiene una navaja delirando. ¿Qué te pasa, honestamente? Pero, como dice Naomi ni tan calvo ni con dos perucas. Yo no digo que el cuento sea absolutamente explicado, que el poema sea absolutamente explicado en todos sus recovecos, pero lo que sí se le pide al autor es que por lo menos un resplandor de comprensión haga que el lector tenga el trabajo de iluminar todo lo que falta. Les voy a mostrar un ejemplo que sería, digamos, catastrófico, catastrófico si Edgar Allan Poe hubiera eh, escrito el final del Gato Negro de esta manera. Miren, les voy a mostrar, el cambio los anteojos y ya les muestro. Dicho de paso, le agradezco muchísimo a Pablo... Labor de que en el año 2015 me regaló esta edición impresionante de Cuentos de Pau, Cuentos Macabros de Adam Pau, traducido por Julio Cortázar. Me puso una dedicatoria muy, pero muy, muy emotiva. a Pablo, 28 del 8 del 15, me hago ya cinco años y monedas. Impresionante. Cuando Pablo terminó su, su instrucción en el taller de corte y corrección, eh, me regaló este maravilloso libro. Les decía, imagínense el desastre que hubiera sido si todos conocen el gato negro y hicieron, si no, miren, hagan la pausa y leanlo. Yo les debo una lectura de gato negro. Lo han pedido y se los debo. Reconozco mea culpa, algún día lo voy a leer. Pero mientras tanto, leanlo primero, disfrútenlo y después vuelvan. ¿Ok? Bueno, volvieron de la pausa y ¿eh? están ahí. Miren lo que hubiera sido el final de POU si cuando llegan los policías ¿eh? a, en el, a la casa... Y en donde se produjo el, el asesinato, digamos, de, de la mujer, ¿no? que, que pobrecita lo único que hizo fue interponerse, digamos, este, para que no la destruya el gato. Entonces el, el, el protagonista le partió una hacha en la cabeza a ella. Eh, vienen los policías y el tipo, ya saben, la tiene emparedada, etcétera, etcétera. Y, este, y él se envalentona, el narrador, ¿no? y les dice: miren, miren qué paredes, qué bien construida está esta casa, ¿no? Y va justo y toca. ¿no? El, el, el muro, la zona del muro en donde está emparedada la mujer, que ya hacía cuatro días, lo acaban de leer, cuatro días que estaba enterrada, digamos, ahí adentro, emparedada ahí adentro. Fíjense lo que dice. Entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Poco aparte, dicho de paso. Tremendo, no esposa de mi corazón, yo te tuve que reventar la cabeza de un hachazo, pero igual te amo. Que Dios me proteja, dice y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, ...como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación... ...mitad de horror, mitad de triunfo... ...como solo puede haber brotado en el infierno... ...de la garganta de los condenados en su agonía... ...y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura... ...presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta... ...por un instante el grupo de hombres en la escalera... ...quedó paralizado por el terror... ...luego una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapado el gato, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al arduo. Había emparedado al gato en la tumba. <risa> Por supuesto que no dice eso, no dice eso y no lo va a decir jamás en un autor excelente que trata por medio de su arte, de su poesía, de su literatura despamparante, hacernos entrar a nosotros también en la experiencia emocional de sus personajes ¿eh? en, un, en un grado de, digamos, de esteticismo alucinante. Si Poe hubiera dicho que este, sobre su cabeza estaba el gato. Digo, pero, pero qué boludo, flaco, ¿no te diste cuenta que metiste al gato? Pou antes, ojo, hay un indicio interesante porque dice que estuvo buscando el gato por todas partes y no lo encontró. ¿eh? Cosa que Pou no es fraudulento, ¿eh? para nada. Te dice, estuve buscando al gato y no lo encontré. Pero nadie, nadie, nadie sospecha que el gato va a estar justamente ahí adentro. Ahora, si Pou hubiera dicho el gato, el, el lector no tiene manera de entrar ahí. Ahí sí que estoy de acuerdo con aquellos que me dicen, no, yo no tengo que explicar, por supuesto que no. Digamos, no tenés que explicar estúpidamente, no tenés que explicar explícitamente, pero que el lector pueda comprender que ahí, en ese, digamos, eh, en ese en ese emparedamiento estaba el gato sobre la, la cabeza, se dice, sobre su cabeza de la mujer, muy macabro, pero estaba el gato. ¿Cómo lo dice Pogo entonces? Miren, dice, apareció de pie, ante los ojos de los espectadores, sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. ¿Eh? Bueno, no dice gato, desde luego, este es el original, bueno, la traducción de Julio Cortázar, que soberbia, ¿no? Dice, dice el gato, no, uno es el que pone el gato, cuando vos decís... Había empalado al gato en la tumba, y dice, bueno, qué estúpido, <risa> se, se equivocó, la próxima, el próximo asesinato lo voy a cometer con un poco más de estilo, ¿no? No, él dice, había empalado al monstruo, al monstruo. ¡ah! dice el lector, el gato, el gato, el gato claro, el gato. ¿eh? Eso fue lo que, uy, qué terrible, qué cuentazo, qué final, ¿eh? Miren la enorme diferencia, no ha cambiado el qué, no ha cambiado el qué, ha cambiado el cómo. No cambia el qué porque siempre es un gato, él lo no es horrible el bestia y lo llama monstruo, pero en realidad está hablando del gato y eso es algo que Poe le cede al lector, el espacio para que él meta esa palabra. Eso sí que es una explicación, es un final explicativo, absolutamente explicativo, pero no peyorativamente explicativo, que es muy diferente. De manera tal que el consejo de este sábado es el siguiente. Muchachos, sean claros y piensen en lo que dijo Joseph Conrad, la claridad es lo más difícil, es el logro más difícil de un escritor. En esas estamos en el taller de corte y corrección. Así que escríbanos si quieren, si participan de esta idea, que la literatura no tiene que ser un jeroglífico, una piedra de roseta, no tiene que ser una adivinanza, sino algo, un instrumento de comunicación que le cambie la vida al otro, a razón y a fuerza de pura inspiración de pura expresividad y a punta de palabras, vengan con nosotros y vamos a intentar que su literatura sea lo más clara posible en el buen sentido de la palabra claridad. ¿Eh? Así como fueron claros Pou, Cervantes, Borges, Bukowski y toda la lista de grandes autores que en el mundo han sido, que, digamos, han llegado a los, las bibliotecas de una infinidad de lectores. Hasta pronto.